La VEINAL, como proyecto de televisión comunitaria de Barcelona, representa el empoderamiento de, de las vecinas y los vecinos de, de la ciudad. Contar su realidad, lo que le está pasando, lo que ven alrededor, fuera de los intereses económicos de los grandes medios, y que no lo ven reflejado en los medios de comunicación tradicionales.